Bueno, ¿cuál es la situación actualmente de, de Morena Real? Está haciendo denuncias públicas en su Instagram. Cuéntenos un poquito. No, esta situación ya viene desde hace mucho. Episodios de violencia de él hacia ella. Eh, lo veníamos hablando, yo siempre le recomendaba denunciarlo. Sí. Ella no quería. Eh, Imagínate que en su vida le, le pasó alimentos. Nunca le pasó ni 10 pesos de alimentos. ¿Por qué? Ni un Pero... Sí, pero, pero perdón, antes de ir a los alimentos, eh, ¿cómo es que usted, siendo su abogado, le recomienda que ella haga la denuncia? ¿Y por qué Morena no quería hacer la denuncia? Porque era el padre del hijo, por eh, Pero tú vivieron situaciones, cariño, ¿vivieron situaciones de, de, de violencia física, digamos, hace peligroso un mes atrás, en algún momento. Eh, hace un mes atrás aproximadamente le fracturó un dedo. ¿Le fracturó cómo, un dedo? ¿Cómo se dio? A ver, ¿usted nos puede contar un poco? Estaban en la salida de, de un hotel, se habían encontrado para, para llevarse a Francesco y en ese momento él la agarró de violenta y le, le, romp, le cerró la puerta del auto en la mano. Ah, Después pero... la volvió a agarrar sí. y ahí es porque la, la fracturó. Por suerte había unas personas del hotel que salieron y frenaron. Sí. Esa situación igualmente fue denunciada ante la justicia de Córdoba, lo que no pasó absolutamente nada. Están más preocupados debe ser por otras cosas que por violencia de género. Qué loco, ¿no pasó nada con esa denuncia? ¿Le fracturó y no, no, no, no, no, no pasó ¿no? Nada. Y Chipola, y anteriormente a esta situación uh -huh. de lo más violenta que nos cuenta, ¿pasó algo más? ¿Usted ya Hubo también. Varias... Inclusive, inclusive ¿sí? se dio públicamente cuando uh -huh. fue la primera denuncia, que le pedí una perimetral, eh, también por hechos de violencia. Venía el, el tema de la violencia. Eh, siempre esto fue instaurado estuvo en, en lo que fue la relación tanto eh, física como psíquica eh, psíquica desde la manipulación para que ella le diera plata inclusive le debe 20 mil dólares que es de, de, con lo cual abrió su negocio sí. eh, hasta no darle absolutamente nada a Francesco, es decir, no le paga nada. No Ahora, paga Chipola, político, no nada. perdóname, Débora Chipola, otra pregunta más quiero hacerle, pero eh, More, ¿no hacía la denuncia porque estaba enamorada de esta persona o era solamente por no exponerlo este, públicamente, siendo el padre de su hijo? ¿Por, ¿por qué cosa no lo denunciaba? No, yo lo hablaba mucho con ella, pero bueno, a veces ella o lo minimizaba, o no quería problemas, sí. o más pensaba en su hijo. Total. Eh, todas las personas que, que conozcan Amores saben que, que es especial en ese sentido, y más con la gente que ella quiere. Sí, sí. Le quiero preguntar a Ventura si estabas al tanto de esta situación, Ventu, siendo eh, tan cercano a ella. Yo siempre, si Paula lo sabe, yo siempre acompañé. Acompañé sí, sí. siempre, siempre para, para sumar. ¿Alguna vez le, le sugeriste que de le Yo le, yo le decía lo, cómo veía yo las cosas, pero no. ya era. Eh, Morena ya es una mujer, ah, madre, sí. este, y estaba con una decisión tomada, ¿no? De criar a su propio hijo, de imponerse frente a una sociedad que te devora y te muera en los talones todo el tiempo. Sí. Entonces yo lo que podía llegar es aportar. Ya te pasa con tus hijos, cuando son mayores de edad, le puedes decir algo, pero sí, las no. decisiones son de ellos. Y en este caso. Todo lo de ella estaba potenciado porque es real. Está igual. Claro. Es real. Apellido real. Entonces todo eso multiplica, digamos, la mirada, multiplica las críticas, la, la, la gente que te la quiere entrar, la lupa, la lupa te mira la lupa. desde otro lugar. Ahora Pola lo debe saber mejor que yo. Recién hablábamos de manipulación, violencia física, económica, porque como bien decías vos nunca le aportó un centavo para, para la manutención de, de Francesco, que por supuesto no le falta nada pero una cosa no quita la otra, corresponde que lo haga. ¿Cómo lograron con todo esto que estamos hablando una cierta armonía para que dure, por más que haya sido poco, para que perdure un tiempito nada más? Porque con todo lo que estamos hablando da más ganas de denunciarlo que de mantener armonía. totalmente eh, muchas, yo la, trato de sostener todo lo que puedo En la distancia igualmente es difícil. Le, hace, hace mucho tiempo le vengo diciendo que se venga a Buenos Aires Es una decisión que ya tomó Y próximamente ya va a estar viviendo acá Y después, nada Ella, ella trata de aguantar absolutamente todo Siempre pensando en su hijo Pero bueno, esto pero llegó hoy, ya hoy, también hoy, ¿cómo está? Pensemos que hay un allanamiento con una criatura ¿Estaba Francesco en la casa cuando se, fue, se dio el allanamiento? ¿Cómo está Francesco, ¿cómo está Morena a raíz de esta situación tan violenta como es un allanamiento? No, está sorprendida. Eh, esto fue un allanamiento porque ella había sido acusada de que había robado teléfono. Porque ella había expuesto en su momento que él tenía un lo tiene un local de celulares. Sí. Ahora Se compran y se venden aparatos de dudosa procedencia. Perdón, perdón, perdón, chicola, recién, pero claro. que quedé de desmandibulada. ¿Cómo es el asunto? Entonces, ¿este chico robaba teléfonos? No, no, no, no, no. Ah. La a denuncian a Morena por robo de teléfonos, porque supuestamente se llevó del local de él, ah, que tampoco Morena. es de él. Si, si me pongo a pensar, es de Morena, porque el local fue por la plata de Morena, que no se la quiere devolver tampoco. Pero la, la denunciaron, entonces, ah. a... Ah, ahora a Morena es? Real ah, la, la denunció... Él la ah, denuncia por porque ella te... le robó supuestamente claro. teléfonos. Ah, bueno, del Exactamente, con, de un local que es de ella, porque si, sí, si claro. él lo puso con los mil dólares que ella le dio. No, pero ahora se eh, entiende. ¿verdad? Ahora, ahora todo no empieza otra a... Exactamente. Ahora lo que no todo se entiende se es se cómo se la justicia es. cordobesa, Chipola, teniendo un antecedente de una causa del 2019 y una nueva presentación de que le quebró un dedo hace poco tiempo, no haya accionado. Digo, es muy extraño que no le haya puesto una porque, No haya indagado. Porque la justicia cordobesa lo que, lo que tiene es que... Le gusta salir en, en tapas, ¿no es cierto? Le gusta un poco más eh, lucirse Ajá. y que es más que es más fácil lucirse a llenar a Morena Real, no detener a los agresores de Morena ¿Pero Real? cuál es el poder que puede llegar a tener la familia Ambrosioni para que realmente esto no pase o es en contra de Morena? No, el problema ahora de Morena es que ella tiene miedo ahora por su integridad física. Obvio. Ese es el gran problema, así que lo que le estoy recomendando es que salga y venga para Buenos Aires lo antes posible. ¿Tiene una perimetral? No, no dieron absolutamente nada. Si la justicia de Córdoba no existe, es nula. Ah, es pero... arcaico, ¿no? Porque es lo primero que se hace. Botón antipánico y restricción perimetral. ¿Sabes por qué te pregunto, no, no, per... ¿sabes por qué te pregunto lo que te pregunté recién? Porque digo, ¿Cómo se cuida Morena teniendo en cuenta eh, todo lo que sucedió? Y con los antecedentes tengo entendido que el papá de él tuvo en estuvo detenido, cumplió su condena, no estoy condenándolo yo nuevamente. Pero digo, por eso te preguntaba si tenía algún poder extra para que la justicia no accione con algo tan claro como la violencia de género y que un dedo quebrado, o en este caso lo que estamos hablando. No, la verdad y es que desconozco si, si yo supiese o alguien hubiese denunciado automáticamente a la persona que, que moviera una influencia. Sí, es raro, es raro que no tomen una, una, una denuncia de violencia de género eh, más con, más que inclusive cuando me llamó a mí llorando y me mostró que estaba toda lastimada y le dije, por favor, andate al médico. Gente. Eh, Doctor, y, pero y, y vuelvo... Y ahí que, que, que convencer vuelvo... para que radique la denuncia. Sí, igualmente, digo, eh, más allá de ser mamá, es una piba muy joven, es una piba que sufrió violencia de género y que sigue sufriendo distintos tipos de violencias en el día de hoy. Digo, alguien tiene que cuidarla, asistirla, está sola, ¿quién la va a traer a Buenos Aires? Digo, considerando, y no estoy volviendo a juzgar, como dijo Débora, antecedentes familiares de algunos familiares, ¿quién está resguardando a Morena claro. para que llegue íntegra a la ciudad no, no, no, no. de Buenos Aires? No, ella se está ahora tomando precauciones y aparte, Morena tiene una familia que la sostiene, no es que, que no me quiero no quiero meterme mucho tampoco en esa relación, pero... Pero tiene están una, todos acá, una... ella está allá con no, una babysitter, con su hijo, nadie más. El problema es que Morena es una mujer como lo dijo, como lo dijo Luis, una mujer grande, no se le, no se la puedo obligar tampoco. Ya se le, está, le nosotros le estamos diciendo que venga, pero bueno, es una cuestión de días igual, porque ya se venía en hace un mes que. que bueno, pero esto excede toda. la situación de Morena, primero porque hay muchas mujeres que seguramente están viendo y viven situaciones de violencia de género. Estoy corriéndome el caso Morena. Cuando hay violencia, hay que salir de ahí. No hay nada que lo repare, no hay ningún árbitro sí. que pueda mediar. Hay que salir de esa situación y alejarse. Sí. Eh, no, vos imagínate que en un caso que es una persona pública, sabiendo la justicia, que, Ay, bueno. que puede tomar trascendencia, no hace absolutamente nada. Imagínate con otra mujer cómo se debe sentir. Sí. Tremendo. Doctor Chipola, ¿cómo sigue esto? ¿Va a iniciar acciones legales? ¿Ahora sí va a hablar y va a comenzar un proceso por el pago de eh, la manutención de, del niño y también por esta violencia? Absolutamente, una vez que esté en Buenos Aires voy a tomar yo ya con el domicilio de ella acá para iniciar todas las acciones sí. posibles, desde el cobro de la deuda, daños y perjuicios, eh, las querellas penales correspondientes y alimentos. Perdón, igualmente me quedé pensando en esta situación de que Hubo violencia contra Morena Real en varias oportunidades, ¿no? Por parte de esta persona. Y que uno de, deja en Morena que tome la decisión de denunciar o no. no pero no, digamos, estamos... No. Perdón, doctora, pero estamos viviendo otros tiempos. Estamos viviendo otros tiempos en donde estamos todos invitados u obligados... ...a interceder en una situación así. Porque antes, históricamente, era no te metas, son una pareja, ya se van a arreglar. Pero ¿cuántas mujeres perdieron la vida eh, esperando a que esa persona cambie... ...o protegiendo la intimidad familiar o por el qué dirán? Termi y terminaron perdiendo la vida. Entonces digo, ¿hasta qué punto uno puede dejar en manos de esta mujer... ...que tome esa decisión... ...no es privado, es público y es, es político... Público, ...y violencia. es político, claro, claro que sí... Eh, eh, ...yo los entiendo... ...no es lo que está sucediendo... digo ...hay un montón de mujeres oh. que mueren con una perimetral... ...y con un montón de denuncias, es lo que debería... ...no es lo que sucede, en el caso de Morena... ...en este momento por lo que cuenta el doctor... ...va a iniciar acciones, no es la primera vez que lo, lo que no denunció. me queda claro y me gustaría preguntarle... Sí. a ...Alejandro... ...¿había un vínculo emocional entre ellos? ¿había habido un acercamiento... ...en los últimos tiempos... ...y luego se produce esta situación... ...digo, para entender el marco, ¿no? No, pero ahí ya tendría que... que, que contar cuestiones... Eh, ...privadas de que, que Morena no... ...Morena nada más me permitió hablar... ...de lo que es la causa, porque nunca... fíjate que, que yo no, nunca... ...si bien eh, intercedí en absolutamente... ...todos los hechos, tratando de siempre... ...de mediar entre los dos, es decir... Habló, sí. ...hablaba muchísimo con Facundo, con ella todo... Eh, ...nunca había trascendido... ...el tema eh, públicamente... Ahora se me permitió nada más que esos detalles. Calculo que los dirá Morena. Yo solo me, me suscribo a decir lo que sucedió. Eh, me parece que es una locura y una injusticia lo que está lo que está pasando con ella y sí. nada y ahora ya por suerte hizo lo, lo creo que lo más importante que tomó el coraje para formular la denuncia. ¿Y esto... Porque uno yo le aconsejo todo el tiempo. ¿Y el que... problema es que yo no puedo hacer la denuncia. Es pues claro, algo personal.